Hasta ahora hemos creado únicamente vectores llenos de ceros o llenos de unos. Vamos a ver cómo podemos crear números aleatorios entre 0 y 1. Para ello utilizamos la función run que está dentro del subpaquete random. Escribimos random, otro punto y run. Consultamos su ayuda. Bueno, vemos que nos devuelve una distribución uniforme entre el 0 y el 1. Por lo tanto nos va a devolver un número aleatorio entre el 0 y el 1 si lo ejecutamos sin ningún parámetro nos devuelve un número aleatorio lo volvemos a ejecutar y nos devuelve otro podemos especificar el tamaño que queremos para nuestra matriz o vector random.run y aquí le decimos que tenga por ejemplo un vector de 4 elementos y aquí tenemos los cuatro elementos lo volvemos a ejecutar y cambiarán los resultados. Y análogamente lo podemos hacer con matrices, por ejemplo, de cuatro filas y tres columnas y se hace todo exactamente igual. Aquí lo tenemos y volvemos a ejecutarlo para comprobar que efectivamente siempre es aleatorio.